pasa eh, por esos alrededores hasta aproximadamente una hora que todo pasa en calma, esa es la, la, la experiencia que yo he tenido en estos casos quiero aprovechar el caso que parece que está muy lejos políticamente de lo que se está dando no solamente en República Dominicana, en el mundo en el mundo, yo le dije a ustedes, y le vengo diciendo, porque esto es un programa para gente inteligente, los brutos que vean otra cosa. Le dije a ustedes, desde la Segunda Guerra Mundial, los países grandes, los países imperialistas, se establecieron ir disminuyendo que los pueblos se hagan revolucionarios y cojan conciencia. Eso fue un planteamiento que se lo hizo Japón, Francia, y específicamente Estados Unidos e Inglaterra, que entendieron que había que hacer campaña de deformar el cerebro de la gente para que la gente no logre hacerse de una conciencia y que esa conciencia lo lleve a hacer acto unificado en contra de las injusticias que comecen esos países grandes. Oigan la relación que les voy a poner ahora a ustedes. Entre la estrategia que se producen para que los pueblos del mundo cada día estén más idiotas, perdiéndose más en la realidad, es pasando informaciones desviadas, pasando películas. Entonces ahora tienen la suerte que las redes sociales se le ha convertido en la mejor plataforma para a través del WhatsApp, del YouTube, de Instagram, de cuál otra cosa, de Facebook, de Kung King, Chan, porque hay tantas pendejadas y tantas compañías con ideas parecidas de que esto eh, ayuda a las redes sociales. Imagínense ustedes eh, que hay una de esas que, el, eh, que le tiene de usuario, 5 mil millones de seres humanos Haciendo uso De esta pendejada Y lo que por ahí sale Es lo que le llega a la mente a la gente Entonces cada día se está creando Un ser humano más estúpido Un ser humano eh, Con menos características Con menos fe en Dios y, co y como que con nada Lo frene A, a convertirse en un ser humano Si no que está viviendo la vida del impulso de lo que aún todavía este cuerpo no deja de ser parte de un animal en desarrollo. Eso es lo que es el ser humano. Por eso Platón, Aristóteles le llamaba un animal político. Oigan la relación de este análisis que le estoy haciendo con esto, de este tenor de lo poco que queda en el mundo y que de una forma u otra tiene una relación con nosotros, porque Plácido Domínguez es una de su etapa por la, de, la descendencia de que su papá era diplomático, pues conoció la República Dominicana. Plácido Domingo es de los pocos ya eh, cantantes de ópera que van quedando en el mundo, porque cada día esta, este género. Está en una etapa de declive y hasta de degeneración. Entonces, Plácido y Domínguez lo están haciendo unas acusaciones de acoso sexual. Yo no voy a aplaudir ni voy a justificar el acoso sexual, pero tengo que decirle con firmeza y categoría que el problema de este mundo no son los acosos sexuales, la miseria, la inmigración y la injusticia y en la forma en que se está repartiendo el mundo, el problema no es el acoso sexual. Ahora, quieren destacar que el acoso sexual, la moral sexual, eh, es lo que hace que la gente viva felices y coma, y eso no es cierto, es una pendejada que se inventan. El acoso sexual no es que lo estoy aplaudiendo, señores, pero eso no es el problema del mundo, ¿no? pero Estados Unidos prefiere que Donald Trump acabe con los países árabes, no le importa esa vaina y prefieren que si Donald Trump se acostó con una americana o no se acostó con una americana para ver si esta pendejada es el problema real del mundo. La actitud loca y, y la forma en que Donald Trump se está manejando con la política mundial es el problema real. Pero en estos días hicieron un show que Donald Trump se, tenía acoso sexual, le había pedido mil vainas, como si eso fuera el problema real de la humanidad. Ven ustedes que a la Iglesia Católica, que Estados Unidos ha tenido cierto choque porque le teme al Papa Francisco, que se ha demostrado que ser un Papa independiente, un Papa con su propia opinión y Estados Unidos hace muchos años que le viene eh, haciéndole la contra a la Iglesia Católica con el objetivo de quitarle poder porque entiende que la Iglesia Católica a nivel de América es un poder y que no lo controlan ellos, pero eso es una forma de joder a la iglesia católica sacando expedientes de sacerdotes que ni con el himno nacional de Estados Unidos tienen intenciones que se le pare nada. Pero son hechos que han pasado hace 50 años, 40 años, 60 años, que realmente son moralmente mal pero que ese no es el problema de la humanidad. Esta inmigración y esta forma en que están tratando las divisiones de los pobres, en la forma en que están explotando a los países, este no es el problema real. Que Plácido Domínguez eh, hace 30, 40 años le hizo un acoso sexual, ese no es el problema de la humanidad. Pero quieren colocar esta pendejada que esto ni fue ni fue, como di diría un tigre mecánico de aquí de este país, pentejada con agua y jabón tiene, pero quieren hacerle sentir al mundo, quieren sentirle al mundo, que, que el problema de que la humanidad anda mal por una vaina de acoso sexual, eso no es cierto, eso no es real, inclusive, eh, la naturaleza de que los gays estén creciendo Y las asociaciones de gays estén creciendo Tampoco es ese el problema de la humanidad El problema de la humanidad es la repartidera de los recursos como están ¿Cuál es el problema serio de la humanidad? Bueno, que Francia, Inglaterra, acabaron con África Y con todos esos países descendientes de África y al acabar con esos países, sus minas, sus ríos, los ciudadanos de ahí han querido buscar otra nueva vida y se han convertido en la buscadera de la emigración del mundo. ¿Qué le vengo yo diciendo a ustedes con el caso de Haití? Haití fue organizado, debaratar Haití fue organizado esa pendejada. ¿No crean ustedes que eso fue de que así, que los negros comenzaron a correr para acá? No, no. Eso fue Estados Unidos hace 30, 40 años, que dijo la necesidad de unificar estos países para que no jodan con libertad, con independencia, con lucha revolucionaria. Además, ahora mismo hay una exigencia. Ahora se requieren líderes mucho más inteligentes, cuando la desgracia que tenemos ahora, que no hay vaina más torpe que un líder popular, y un líder revolucionario los países grandes saben que producir ahora un Fidel Castro con la degeneración humana que hay no es fácil que producir un Lenin en Rusia o producir un Mao Zedong en, en China o producir un Ho Chi Minh en Vietnam los países grandes saben que esos carajos que nacieron con unos niveles de capacidad producirlo bajo un estado de generación como este no es tan fácil no es tan fácil y por eso están ellos así con los brazos cruzados un ejemplo específico de aquí es esto, usted coge este periódico ¿Por qué? porque ahora para interpretar dónde está la verdad, hay que tener una actitud inteligente. Aquí sale en el periódico, la Junta Central Electora, Electoral reitera prohibición de campaña política durante el periodo de las primarias. Eso dice la Junta, pero usted abre un periódico y dice aquí, avanza la presa de Montegrande, ahí sale... Danilo inaugurando una pendejada que no tiene por qué diablo inaugurarla, porque es parte simple para seguir trabajando en la presa. Si usted sigue abriendo cualquier periódico, usted no pasa tres páginas sin ver a Danilo en campaña electoral. Ahí usted ve a Navarro, Montaza, a favor de que se incluya a Gonzalo en las encuestas. Esto es publicidad. Y si usted sigue pasando página, verá que todos los periódicos a Danilo le da trepito y sigue haciendo campaña electoral, pero para eso hay que interpretar esa pendejada. Miren, aquí usted coge este periódico. Aquí el presidente Danilo Medina, acompañado de legisladores, funcionarios del gobierno, corta la cinta que deja abiertos. Los túneles de la presa de Montegrande, una vaina que ha un lío en Montegrande, ahí han hecho, han hecho préstamo de Montegrande, desde que Montegrande era chiquita. Ahí está Danilo. Si seguimos abriendo los periódicos, a un, a que, a, ustedes verán, no paso a una tercera página. Mírenlo ahí, miren a Danilo. Esto es campaña electoral, campaña abierta. ¿Por qué? Por lo que le vengo diciendo, yo le decía a ustedes, tres cosas le quitan el poder a Danilo, tres cosas, tres cosas le quitan el poder a Danilo. Una enfermedad de esas que surgen, una bala de un loco o Estados Unidos que le haga una oposición abierta tipo Venezuela, tipo Nicaragua, o tipo China, o cualquier país de eso y Estados Unidos no ha hecho nada con Danilo Estados Unidos le ha dejado todos los poderes a Danilo todos los poderes mientras Danilo siga complaciendo a Estados Unidos en la forma en que lo hace, Danilo es el poder y lo que decida Danilo es lo que se va a hacer en este país y la oposición como no hay esos niveles de capacidad de la inteligencia que se requiere para poder hacer una transformación. Ustedes ven que yo le menciono a Engster, a ese extraordinario científico de descendencia judía que murió siendo norteamericano, hace 100 años, este señor, las cosas que un simple hombre no la podía ver en matemática. Engster, con su capacidad cerebral, podía ver realidades que la simpleza. Y eso le permitió a Engster crear los conceptos teóricos para que hoy el hombre pudiera subir a la luna. ¿Tú te imaginas demostrar a Engster, durante 15 años, que cuando se trata... Asunto hacia el universo Hay rectas Rectas Que son curvas para poder ir a la luna Oigan, vaina así. Él, él planteó Y lo demostró con números Que hay y para el universo es rectas que son así Y sigue siendo una recta Por la posición, por el movimiento Por una diablura Por una serie de situaciones Entonces en política Decía José Martí y Juan Bosch, lo repetía, hay cosas que no se ven, que son más fundamentales que las que se ven. A mí me gustaría que esta noche los grupos que organizaron la huelga tuvieran reunido esta noche, ¿qué vamos a hacer con el cadáver? ¿qué tipo de entierro le vamos a dar? Vamos a permitir que mañana los grupos populares, después del entierro, puedan salir en movilizaciones. Eh, o sea, que se organice esta pendejada. Porque mientras no lleguen políticos con la capacidad mental de un énster, aquí no va a haber revolución. Y cada día los elementos son más críticos para ese aspecto. Por ejemplo... Se me ocurre a mí, en el periódico hoy han estado saliendo una serie de reportajes de los síndicos. Para que ustedes vean lo que es esto, de los síndicos que salen en los periódicos. Más de 10, más de 10 son síndicos con esta característica en sociedades como esta, de hombre buen mozo, oigan esto, oigan esta loquera, que es un programa para gente inteligente, han salido más de 10 síndicos con características, con personalidad, de pueblo medio alejano, ¿qué quiero yo traerle con esa, esta hipótesis? Ah, que cualquier carajo con un físico agradable, no importa que no sea muy, muy inteligente, que tenga ideología o no la tenga, sino que el físico es suficiente para usted llegar al Congreso, a la sindicatura, o a ser un regidor o un diputado. Usted no, ¿qué muchacho tan ameno es el hijo de Arnaud? De Wilton Arnaud, usted tiene con un físico del carajo. Y el tipo es presidenciable. Cuando en este país han existido presidentes con una formación intelectual, que eso no tiene madre, pero basta con un físico sin tener conceptualizaciones para tú llegar lejos, para llegar a un sitio. Yo no sé quién es este joven, pero sí le confieso que en este país, eso parece como la época cuando comenzó a crecer, los visitadores a médicos, que todos esos muchachos de familia media rica y rica que no daban para estudiar se metían a visitadores porque tenían un sueldo igualito que cualquier médico, pero para eso se requería cierto físico y en política esto se está dando. Y si tienen cuarto es de, de caché bombita que, que inmediatamente llegue. Mientras eso se dé, bajo esa característica, el país se aleja de una posibilidad y de una salida. Y esto no es pesimismo. Esto que estoy planteando no es pesimismo. ¿Por qué creen ustedes que un paquete de artistas se están candidateando? Bueno, coño, como esta pendejada no requiere mucha formación, no requiere dominar unos 500 años de historia, por lo menos conocer un poco del capitalismo, conocer un poco del capital de Calomar y unas cuantas teorías que se requerían antes para tú poder llegar a un puesto. Ahora no, ahora basta con que hasta un físico te pueda atraer. Cuando yo veo en el Congreso un paquete de muchachas tan elegantes y la oigo con un discurso, digo Dios mío, ¿y de dónde diablo tomaron esto? Mire ese muchacho, David Collado. David Collado, hasta ahora, no ha demostrado tener el discurso de Peña Gómez, tener la narrativa de Juan Bosch, o tener la locoelocuencia alta de Balaguer, clásica, Imitaba a los oradores del comienzo del siglo XX Mayormente los oradores españoles Entonces, ese tipo de sujeto ya no se requiere Lo que se requiere es un tipo, como diría Vargallosa Estamos en la etapa, dice Vargallosa, que yo no soy muy seguidor de Vargallosa Que se ha cambiado la conceptualización de las cosas serias por el planteamiento, dice Vargallosa, del espectáculo. Tipo Donald Trump, Donald Trump no es un político, es un espectáculo. Donald Trump te saca una vaina que te dura tres días la prensa en torno a un espectáculo que ese loco dijo. Entonces, la humanidad está pasando por una crisis de valores en los seres humanos que no sé hacia dónde diablo parece, que quizás nos estamos acercando a un cambio significativo en el acontecer mundial. Significativo, porque no puede haber más disparate que lo que se está produciendo. Yo no sé realmente que, cuáles serían los niveles de conceptualización. Profunda De Sun Yung Chin el, el de Corea del Norte Lo que aún siguen creciendo En su economía Y en su dominio político Son, lo, son los, chinos, los chinos comunistas Porque en China comunista Se están cuidando mucho Que el que llega a un cargo Es porque algún tipo de formación sólida Y ahora aquí se está dando la realidad que en El Salvador un maldito cómico un cómico de poca lectura no el cómico tipo Freddy eh, Veragógico que Freddy Veragógico no era cómico, era humorista y el humorista es una categoría humana que se adquiere a través de la lectura, cómico puede ser cualquiera humorista es otra cosa y Freddy era cómico y era humorista y tenía una formación muy sólida, pero ese del de Salvador, bueno, creo que lo van a meter preso. Y no por cómico, sino por corrupto. O sea que esto Miren ahora